Eh, lo que son estudios de género desde la actualidad en el área de arqueología va a tener que ver con dos aspectos fundamentales. Por un lado, eh, lo que son estas nuevas perspectivas de género en investigaciones propiamente dichas que van a tener que ver principalmente con eh, la idea de recuperar el rol de las mujeres a lo largo del tiempo, ¿sí? qué pasó en sociedades donde primaba principalmente la idea de los hombres. Y después, por otro lado, eh, esta cuestión del de, eh, género hoy en lo que es la arqueología, en lo que son las científicas, el mundo de las científicas y cómo eh, el número de arqueólogas cambió. Sí, antes nosotros teníamos más arqueólogos que arqueólogas. De hecho, cuando yo estudiaba en la facultad, soy lab eh, primera arqueóloga de mi promoción porque los demás eran varones. Hoy por hoy eso cambió.